¿Estás aquí con nosotros? Vale, vuelvo al centro. ¿Qué nos puedes despertar? ¿Ele? MISTERIO Un programa para mentes abiertas. TIEMPODEMISTERIO.COM En busca de la verdad. Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy vamos a tratar un tema fascinante. Un tema que me ha enganchado desde hace prácticamente un par de años y que desde Tiempo de Misterio hemos querido investigar para indagar y saber cuál es la verdad que se esconde detrás de la ouija. Un tema que además ha sido recurrente en películas de terror, desvirtuando realmente la naturaleza del fenómeno. Así que hoy, en Tiempo de Misterio, hablaremos de la ouija. El uso de la ouija no es recomendable para menores de edad, personas con problemas psíquicos como la psicosis, neurosis o esquizofrenia tampoco para personas que estén con depresión, ni personas con desequilibrios emocionales o bajo los efectos de las drogas o alcohol. Tampoco es recomendable para personas muy sugestionables o temerosas. TIEMPODEMISTERIO.COM EN BUSCA DE LA VERDAD Vamos a empezar explicando ¿Qué es la Ouija para aquellos que no sepáis de qué se trata este mal llamado juego? La Ouija es un tablero como el que vemos aquí en la imagen donde aparecen las letras del abecedario, la palabra sí o no, normalmente una despedida que puede ser adiós o también una presentación que puede ser hola y una numeración, los números. Para ello utilizamos el máster que situamos más o menos en el centro del tablero y entre dos y cuatro personas situamos los dedos índice o corazón encima del máster o vasito. Parece ser que después de realizar un pequeño ritual, el máster se deslizará por las letras hasta configurar palabras o frases que cobren sentido. Quizá los primeros indicios de religiosidad lo encontramos en unas pinturas rupestres halladas en Tassili, en Argelia, datadas de hace 8.000 años. En estas pinturas aparecen unas escenas donde parece ser que hay unos seres que raptan a los lugareños del poblado. Se observa además un ser con rasgos no humanos que podría representar una deidad. Dando un salto en el tiempo, deberíamos hablar de los oráculos. Un oráculo es una respuesta que da una deidad a un sacerdote o a una pitonisa. Eran muy conocidos y consultados en Egipto, en Grecia y en la época romana. En el Antiguo Egipto, uno de los oráculos más conocidos es el oráculo de Amón, situado en el oasis de Siwa. Este oráculo fue muy famoso también entre los griegos y llegó a ser consultado por Hércules y Perseo alrededor del 3330 a.C. Otro de los oráculos muy famosos en Grecia fue el oráculo de Delfos, templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo. En dicho templo vivían dos o tres pitonisas que atendían a las consultas. Avanzando un poquito más en el tiempo, deberíamos hablar de la catoptromancia. ¿Qué es la catoptromancia? Es la adivinación por medio de espejos. Parece ser que los romanos utilizaban a niños drogados con plantas alucinógenas y que situaban delante de un espejo metálico, de manera que a través de un ritual, dichos niños pudieran tener premoniciones, adivinaciones o dar un mensaje. La utilización de esta metodología estuvo de moda hasta la Edad Media. Realmente, la comunicación moderna con los espíritus tuvo lugar a mediados del siglo XIX, con las famosas hermanas Fox. Margaret, Kate y Lea fueron las impulsoras del espiritismo en el siglo XIX. Ellas residían en la villa de Hydesville, en Nueva York. Según ellas, tenían comunicación espiritual con una entidad. Se comunicaban a través de golpes o más conocido como raps y establecieron un código de comunicación a través de dichos golpes. Supuestamente, un golpe pues, era la letra A, dos golpes la letra B, y así hasta conformar palabras y frases. Parece ser que Margaret y Kate tuvieron problemas con la bebida, problemas con su matrimonio y con el cuidado de los hijos. Margaret, arrepentida de su vida anterior, decidió reconvertirse al cristianismo. Y esto le apartó un poco de todo lo que era la práctica espiritual y además de renegar de ella. Margaret y Kate confesaron que todo había sido un fraude e incluso explicaron sus métodos. De todas maneras, poco tiempo después, Margaret intentó retractarse de aquello que había dicho, aunque el daño para el espiritismo ya estaba hecho. En esa época se dio pie a determinados personajes conocidos como mediums que eran personas que podían comunicar con seres, con entidades del otro lado, a través del trance mediúmnico de la escritura automática o de la tipología. La tipología era utilizar una mesa, normalmente una mesa de velatorio, pequeña, donde los usuarios ponían las manos encima de dicha mesa haciendo un círculo y a través de un pequeño ritual, al igual que con la ouija, la mesa empezaba a balancearse y a dar golpes. A través de esos golpes, lo mismo por una codificación, un golpe la A, dos golpes la B, tres golpes la C, podían comunicarse con dichas entidades. El método precursor de la Ouija fue lo que se denomina la planchette. En 1853, el espiritualista M. Planchette diseñó un máster con unas ruedecitas donde en el medio había una pluma o un lápiz. Al situarlo sobre un tablero o una hoja y las manos encima, aquello se deslizaba escribiendo en el tablero o en la hoja palabras o frases. Siempre se ha dicho que el origen real de la Ouija se remonta a la época de Pitágoras, sobre el 540 a.C. Parece ser que en su secta utilizaban un círculo en el suelo y una mesa con ruedas la cual se deslizaba eh, dando mensajes porque señalaba signos y palabras, es decir, un método parecido al de la ouija. Pitágoras y su alumno Filolao descifraban o descodificaban aquellos mensajes que mostraban en público. Según el historiador Rubén Montalbán, dicho suceso no sucedió nunca. Es una invención ideada por Lewis Spence en su Enciclopedia del Ocultismo. Según este señor, Decía que había leído un libro francés sobre Pitágoras donde se explicaba dicho suceso, pero nunca se encontró dicho libro. Es por ello que consideramos que dicha anécdota es completamente falsa. La ouija es patentada el 28 de mayo de 1890 por Elija Bond. En dicha patente él consta como inventor y como titulares de la misma William Maupin y Charles Kennard. Fue este último Charles Kennard quien crea la empresa que comercializará dicho tablero. Charles Kennard venderá la empresa a su antiguo empleado William Full y más tarde ya hacia el 1966 adquirirá los derechos Parker Brothers. Hay que decir que las mayores ventas de este juego fueron en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y en la Guerra del Golfo. ¿Pero qué significa la palabra Ouija? Aquí tenemos varias teorías y no sabemos cuál es la cierta. Por un lado, tenemos al empresario William Falk, que compró lo, la empresa de Charles Kennard en 1890 y que comercializaba la Ouija y él explicaba que la palabra Ouija significa oui, si, del francés y ja, si, del alemán. Existe otra versión que explica que la cuñada de uno de los fundadores de la compañía, Helen Peters, que además era medium, en una de las sesiones preguntó qué significaba Ouija, y según el tablero Ouija significaba buena suerte en un antiguo dialecto de Egipto. Se dice que Helen Peters llevaba en ese momento un medallón con la cara de una escritora y activista por los derechos de la mujer. En dicho medallón aparecía el nombre de Wida. es decir, que si el fenómeno es un fenómeno psíquico inconsciente, podría ser que alguno de los integrantes que estaban en esa sesión vieran la palabra Wida escrito en el medallón de Helen Peters y lo transmitiera al tablero. Como anécdota, contaré que en Oriente, en Japón y en Corea, también se desarrolló, aunque en menor medida, la comunicación con el más allá a través de métodos como la escritura automática, las mesas parlantes o la Ouija. A dichos sistemas de comunicación se les denominaba Kokuri. El kokuri-san es el equivalente a la tabla Ouija. san es el nombre del espíritu al que se invoca en este juego. Es un espíritu animal, una mezcla entre zorro, un perro y un mapache. Se dice que entraña menos peligro jugar al kokurisan, ya que en ello se ven envueltos espíritus de la religión sintoísta. El tablero se parece mucho a la ouija. Se dibuja una puerta o tori que simboliza una entrada a un templo shinto. Y el espíritu puede acceder a este mundo a través de ella. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. Para empezar, para este tipo de prácticas necesitamos un mínimo de dos personas y un máximo diría yo que de seis. Eso sería lo ideal. El lugar donde se realiza la experiencia no es tan importante. Hemos visto muchas veces en películas, incluso hemos leído de algunos grupos juveniles que se van a casas encantadas, a hospitales abandonados, a cementerios... No es necesario, lo podemos realizar en casa. Lo importante es que estemos en un lugar tranquilo y donde nos sintamos confortables. Es importante que con las personas que hagamos la experiencia tengamos cierta afinidad, porque de esta manera la experiencia será más gratificante y probablemente dará sus frutos más rápidamente que si lo hacemos con personas que no conocemos de nada. Una vez establecido el grupo y el lugar, nos sentaremos alrededor de la tabla y situaremos el máster, como he explicado al inicio del vídeo, en el centro del tablero. Pondremos encima muy suavemente los dedos índice o corazón con el que nos sintamos más a gusto. Da igual que sea de la mano izquierda o de la mano derecha, los resultados prácticamente van a ser los mismos. Una vez hemos puesto nuestros dedos encima del máster procederemos a realizar un pequeño ritual que no es del todo necesario pero que normalmente la sugestionabilidad de un ritual provoca aquel fenómeno sea mucho más ágil y mucho más rápido que si no lo hacemos. En este caso, el ritual que se podría llevar a cabo es tener unas velas, por ejemplo, encendidas, incienso, palo santo. Es también pronunciar unas palabras antes de realizar la sesión, pues agradeciendo a aquellas entidades para que puedan presentarse. Si hay un grupo más creyente, pues realizar algún tipo de rezo si con eso creen que van a estar más protegidos pueden tener si quieren encima de la mesa o llevar uno mismo algún tipo de amuletos, algún tipo de piedra como de cuarzo o algún objeto que sea significativo y que consideres que te trae buena suerte o protección. De lo que se trata es entrar en un estado mental de calma, de tranquilidad y posiblemente donde las ondas cerebrales bajen a un nivel alfa. Podemos empezar la sesión preguntando si hay alguna entidad, algún ser que quiera comunicarse con nosotros. Entonces haremos una pausa de un minuto, de dos minutos, y si no se ha movido todavía el máster, volveremos a preguntar o pediremos ayuda para que pueda moverse el máster. Hay que decir que en ninguno de los presentes tenemos que hacer fuerza, con el dedo sobre el máster, sino que el máster debería moverse prácticamente como si nadie lo tocara, aunque evidentemente estemos tocándolo. Normalmente debemos especificar a una persona del grupo que es el que realizará las preguntas y que por tanto será como si fuese el líder. Si vemos que tarda en moverse el máster, el que está haciendo de líder podría con su dedo hacer pequeños movimientos sobre el máster para que empiece a deslizarse. Es posible que el máster empiece a deslizarse y vaya hacia letras y construya palabras que no tengan sentido. Debemos ser pacientes porque, al igual que otras técnicas de comunicación, no son sencillas y se necesita de práctica. Evidentemente hay entidades que son más fiables que otras. Si queremos experimentar y llevar a la práctica asiduamente este tipo de experiencias deberemos contactar con aquellas entidades que hayan demostrado su propia solvencia tanto en fiabilidad por las cosas que dice como por la confianza que nos pueda transmitir a través de los mensajes que nos van dejando. Es posible cuando el fenómeno se desarrolla en base a la práctica que contactemos siempre con el mismo tipo de entidades. Como veremos más adelante, hay diversos tipos de entidades, sin descartar nunca que a lo mejor la comunicación esté siendo con nuestro propio inconsciente. Normalmente las supuestas entidades suelen presentarse con su nombre. Si no es así, podemos preguntar quién es el que está contactando con nosotros. Hay que tener claro que no porque nos diga un nombre, no porque nos diga un lugar, no porque nos diga el tipo de entidad que es, debemos creernos que son ese tipo de entidades. Posiblemente no sabemos a qué estamos expuestos ni con qué exactamente contactamos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen y evitar preguntas personales o preguntas sobre premoniciones que podrían afectarnos psicológicamente. Si vemos que la supuesta entidad que se presenta nos insulta o nos miente, con total tranquilidad daremos las gracias y dejaremos la sesión de un lado. Algunos dicen que lo que hay que hacer es, una vez acabada la sesión o haber contactado con una entidad no grata, es romper el vaso y destruir el tablero. Esto simplemente es un mito. Lo importante es mantener la calma, los pies en el suelo y tomárselo como una simple experiencia anecdótica. El peligro en sí no es la ouija, que esto pues, no deja de ser unos objetos. El peligro en sí somos nosotros, en cómo metabolizamos la experiencia. Al final, el peligro es el mismo que cuando realizamos la escritura automática, cuando utilizamos la mesa parlante, cuando utilizamos sistemas como las psicoimágenes, las psicofonías o el estado mediúmico. De hecho, los mensajes que se producen por todas estas vías son muy similares. Yo siempre recomiendo que todas estas sesiones se graben o en vídeo o en audio o que haya una persona ajena que no esté participando y que esté apuntando en una libreta todo aquello que va respondiendo la entidad. TIEMPODEMISTERIO.COM EN BUSCA DE LA VERDAD